1. Problema. La gran cantidad de contenido visual y su dificultad de promoción y difusión. Gran cantidad de contenido en marketing digital técnico y poco contenido documental y humano. Falta de contenidos de transmedia en marketing digital. Solución. Estudio y análisis de marketing digital para proyectos audiovisual y transmedia y puesta en práctica. Documentar un proceso y crear un contenido más ameno. Y primer documental transmedia sobre marketing digital. Segmentos. Hombre y mujer en edad de 21 a 65. Tanto solteros como casados. Enfocado principalmente a profesionales y estudiantes de marketing digital y audiovisuales. Mi proposición única de valor es Tengo una tablet.com. Un proyecto documental transmedia que junta el audiovisual, el marketing digital y la generación de contenidos. Inicialmente estará alojado en WordPress y luego mirará el .com. Mi ventaja diferencial, por una parte, es mi trayectoria audiovisual. 15 años de experiencia en creación de contenidos y narrativa, conocimientos mixtos en audiovisual y marketing digital. Canales. Online se si usará Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y la web. Más adelante, también anuncios de Google Ads y Facebook Ads y de manera offline la asistencia a eventos, entrevistas para la web y los contactos profesionales Métricas Se medirán las visitas a la web con Google Analytics comentarios y shares en Facebook, menciones y retuits en Twitter y visitas a los contenidos en Youtube. Más adelante se usarán las mediciones de CPC cuando simplemente los anuncios Ingresos. Partners del proyecto. Publicidad en web. Encargos de trabajo audiovisual. Y generación de contenidos para terceros. Coste del proyecto. Registro del dominio: 2 euros al año. Hosting: patrocinado. Trípode: 20 euros. Y publicidad en marketing online: variable en función de las necesidades.